Gracias, Presidenta. No, que repartir, ¿no? Sí. no, son diez minutos repartidos. Ah, vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, manifestarle también nuestras condolencias a la señora ministra y también quería hacer una mención especial a casi los 300 activistas que del medio ambiente que han sido asesinados en estos últimos años en Latinoamérica y ya añadir también a las... 27.000 personas que han muerto prematuramente en España debido a la contaminación atmosférica. Estamos hablando de, de 27.000 personas en todo el territorio. Para nuestro grupo parlamentario el medio ambiente es un asunto fundamental pero por el formato de esta comparecencia no disponemos de tiempo material para plantear a la señora ministra todas las cuestiones que nos preocupan, por lo que destacaremos unos cuantos temas que por su singularidad merecen la pena destacar hoy. Empezamos por los humedales, en concreto con Doñana. Si hay un espacio natural singular en España, conocido más allá de nuestras fronteras, es sin duda el espacio natural protegido de Doñana es el más extenso de los parques nacionales españolas, españoles y uno de los más importantes, ya que se trata de un punto fundamental en la ruta de muchas especies migratorias, tanto europeas como africanas. Está integrado en diversas redes de conservación, redes de la biosfera, cepa, lic y humedal de importancia internacional por el convenio de Ramsar. Esta joya natural puede convertirse en el primer espacio patrimonio de la humanidad de la Unión Europea declarado en peligro por las amenazas que para la misma suponen proyectos como el dragado del río Guadalquivir, la utilización del subsuelo como almacén de gas natural por parte de gas natural cenosa, los impactos de proyectos mineros y los residuos tóxicos de escombreras, la sobreexplotación del acuífero 27 nieblas posadas, especialmente por el uso ilegal de agua en la agricultura de la fresa, la Comisión Europea tiene abierto un expediente sancionador contra el, estado por el mal estado, contra el Estado por el mal estado del acuífero. Actividades y actuaciones estas no solo no atajadas por la Administración General del Estado y singularmente por su ministerio, sino incluso promovidas y autorizadas por este. Reclamamos una actitud firme y decidida del ministerio para salvar esta joya llamada Doñana. Otro tema también que nos interesa es la contaminación odorífera, en nuestro país no existe ninguna norma que regule con precisión y especificidad la calidad odorífera, a pesar de su indudable trascendencia sobre los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, para la dignidad de las personas y el libre desarrollo de, la, de su personalidad, para la calidad de vida y el bienestar, y por un medio adecuado en el marco de un desarrollo sostenible. Las especies invasoras... Existe un consenso internacional en torno a los perniciosos efectos que, sobre la naturaleza y el equilibrio ecológico, tiene la introducción y dispersión de especies invasoras, hasta el punto que se considera que las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. La observación es que el Ejecutivo se comprometa con los grupos de presión para modificar la legislación vigente, para adaptarla a los intereses de los grupos de presión por encima del, del interés de la biodiversidad. Estamos preocupadas por el anuncio en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que anunció la revisión de la Ley del Patrimonio Natural. Otro aspecto de nuestras preocupaciones es el cambio climático y siendo como es el cambio climático la más grave amenaza ambiental y el desafío político y social y ecológico por excelencia del siglo XXI, exige una respuesta, una respuesta global, solidaria y responsable de todos los países. La lucha contra el mismo es sin duda un campo de trabajo prioritario en la agenda política, no solo de su ministerio, sino que debiera serlo de todo el gobierno de España. Y aprovechando el impulso de ratificación y entrada en vigor, en vigor de los acuerdos de París, es especialmente más importante. El cambio climático y la salud... El impacto del calentamiento global sobre la salud pública es cada vez más claro y representa un riesgo parcialmente catastrófico para la salud humana, pero a su vez es la mayor oportunidad de salud global del siglo XXI si damos los pasos adecuados. Otro tema que tan solo mencionaré, que también nos preocupa, es el de los disruptores hormonales. Y en nuestro territorio hay bastantes… Bueno, bueno, hay algunos ríos y envases que están uh, tienen contaminación de un disruptor hormonal que es el lindano. Y bueno, ya seguiremos en la otra, en el otro turno de... Entonces, sin la palabra la senadora Freixanet, por favor.